Voy a hacer este pequeño vídeo común para explicarle a la gente porque me he encontrado tres chicas que preguntaban Oye, para ir al Gornegre, hostia, pues verdad, ¿cómo se va al Gornegre? ¿Cómo se va al Sal del Diabla? Vamos a hacer un vídeo explicativo sencillo de cómo ir al, al Gornegre, ¿vale? Cogéis el camino que yo he cogido, pero bueno, por ejemplo, la mayoría Cogéis la urbanización Campana o la Organización Royal Parla que queráis, o cogéis Hualva Os vais de Hualva Pueblo de Gualba, perteneciente a la provincia de Barcelona eh, Te subes por la, un, una pista que hay Tenéis que buscar el par, parque medioambiental de Gualba, ¿Vale? Subir para ir para arriba Entonces, a ver qué me acuerdo yo, porque yo esa zona, vale Bueno, en fin, tenéis que coger como un camino que hay un poco detrás Pero al final tenéis que ir a Verdulea, a buscarlo en el mapa, Verdulea en match, ¿vale? aquí en la falda del Monsén es como una esplanadita que es la que hemos pasado antes ya pondré alguna toma llegamos a Verdulea por aquí se baja para Hualva creo que es Hualva, sí para la zona de arriba de Hualva para el parque medioambiental de Hualva por aquí la verdad es que no me acuerdo dónde era a otro pueblo creo que es la zona de Verdulea ya no se cultivan ya no están los burritos que estaban aquí y ya está dejado campito, aquí había tomates, había un poco de todo. Y ahí había una casetita que todavía sigue estando, una pequeña caseta, que era donde se guardaban los burritos. Una pequeña casetita ahí. vale Aquí hay algunos avisperos, <ríe> ya me los conozco, voy a pasar por la derecha. Por aquí en algún árbol de estos, por aquí estaba, no sé si seguirá, pero estaba antes. Y ya está, y aquí se ve una, hay una vista muy chula. No son las cimas del Monsen, porque están como detrás, ¿vale? No se ven, no se ven, se ve montaña, pero no es el Monsen realmente la, lo que es las cimas. Pero bueno, es una zona muy maja. Ahí tendríamos la zona Barcelona, estaría, no sé qué sería Serra Marina, por ahí. Barcelona quizá un poco más hacia la derecha, un poco más para allá. Pero bueno, eh, estaría el mar más o menos como por allí detrás. Algo así. Pues venga, seguimos. Una vez que lleguéis a Verdulea... Es seguir todo este camino, que hay una acequia al lado. Hay una acequia, veréis una cadena, una cadenita en el camino. Seguir la acequia. Una vez que encontréis la acequia, estáis ya perfectos. Porque una vez que encuentra la acequia, no hay pérdida. Seguir la acequia para adelante, aproximadamente desde Verdulea hasta Gornegre, hay un kilómetro 300 un kilómetro 400 algo así, ¿eh? no lo he calculado exacto. Pero tenéis que seguir la acequia, ¿vale? ¿Vale? Y ahora os digo, corto, y ahora os digo eh, dónde está el desvío exactamente cómo hay que hacerlo, ¿vale? Para ir al Gornegre, que es un pequeño salto de agua que hay en la riera de Hualva. ¿Eh? ¿Vale? Venga. Bueno, aquí veo que han desmontado han desmontado lo que es la, la acequia porque ya no se usa para verdulea, para llevar el agua a verdulea, para regar, para los cultivos. La han desmontado, ¿ves? ¿eh? Pero por aquí estaba la acequia. Seguimos. y ahora os enseño exactamente cómo se va el Gornegre. Porque es verdad que muchas veces la gente tiene duda de esto, ¿qué es? ¿Qué, ¿Qué es el Gor Negre? Es un pequeño salto de agua que hace como un poco de abanico. Hace un poquito de abanico, ¿vale? Vale. Tenéis que pasar, acordaros de una pequeña trampilla, un poquito de esto. Cuando veis esto, la ruina así de la antigua acequia, os acordaréis. Ahí tenemos la riera de Gualba, que baja impresionante, creo yo, ¿eh? Creo que baja impresionante. Por aquí se podría subir, no me acuerdo si era un, Había un caminito para no, para no pasar la riera Pero me parece que era incluso peor ¿Sabes? O sea que al final era un poco como, como peor todavía O sea que al final vale más la pena si se puede Si la riera se deja Vale más la pena pasarla e ir por un camino que después es más bueno Tienes que pasar la riera, saltar el agua Pero luego el camino es más bueno Pero por aquí también irías algo negre ¿Vale? Bueno, espera, vamos a hacerlo porque va a estar bastante impresionante el salto. O sea, el salto eh, de caudal de agua y lo mismo... Vamos a ver si se puede. Buah, mira cómo está. Está jodido, ¿eh? Porque todo esto está caído. Pero bueno, pasaremos por aquí. Vamos a pasarlo y así os lo explico. Yo por aquí no he venido por este camino. Yo he ido siempre pasando la vamos a hacer flexibilidad ¿eh? flexibilidad oh, aductores, venga por aquí aquí nos vamos a situar a la derecha del salto, ¿vale? es digamos desde otro punto Ve, lo tenemos ahí este es un camino para el que no pueda saltar la riera de Hualva pues venir por este camino, ¿vale? pero sé que también tenía su parte mala no hay nada perfecto ¿vale? no hay nada fabuloso esto es como una escapada de agua que hay. Y a ver si podemos entrar... ¿O entramos por ahí por las piedras? Lo tenemos ahí detrás, ¿eh? Bueno, vamos a entrar por aquí, por las piedras. Me parece que es el sitio más fácil. Ya digo yo, este camino, esta variante pequeña no la he hecho. Pero es una alternativa para cuando viene la hostia de caudal por la riera y te vas a mojar, pues mira, por aquí te puedes aparecer por la zona de la derecha del salto del agua, ¿ves? ¿Ves? Es una manera de llegar que también tiene piedra mala. Ya digo, en otro camino no es, no es más bueno casi, lo que pasa es que si no puedes pasar la riera porque hay mucha agua y no te quieres mojar, ¿eh? pues aquí lo tenemos. Mira qué guapo. ¿Eh? Normalmente se entra por ese camino. La riera... Y el salto ¿Eh? aquí se puede ver hay gente que sube por ahí pero es arriesgado igual que por aquí yo de verdad no aconsejo a la gente que suba porque a veces las piedras están resbaladitas y te puedes pegar un ostión cayéndote aquí tampoco hay demasiada profundidad y te puedes hacer bastante daño entonces yo no aconsejo sé que la gente lo hace la he visto eh, trepar por aquí por las piedras por los lados por aquel lado pero de verdad, la inclinación está peligrosa y resbaladizo no lo aconsejo, ¿vale? ahí empieza el saltito llega hasta aquí y ya está ¿eh? ¿y ahora qué ocurre? pues fijaros que estamos en la banda de la, de la derecha del río, hubiéramos entrado por la banda de la izquierda, ¿vale? yo como tengo que subir al turón, pues tengo que ir a la otra banda igual, pero voy a ir por el otro lado por lo mismo lo mismo cruzo por el palo no, por el palo no que me la voy a pegar ...por el palo no que me la voy a pegar... por se va a mover... ...bueno, ahora veremos por dónde bajo... ...pero bueno, aquí está bien... ...es un sitio majo, está fresco... ...se puede pasar el día un poquito... ...te puedes traer bocata sin manchar... ¿eh? ...sin ensuciar... ...está bien, una zona bonita... ¿eh? ...ya está, yo me voy a ir por el otro lado... ...cor -negre, ¿vale? ...cor negre... ...bueno, ahora os enseño la otra versión... ¿eh? ...antes nos hemos ido por este camino para allá... Ya hemos vuelto, y ahora la otra versión, cruzando la riera. Ahora después os diré dónde está el sal del diablo. No voy a pasar porque entretiene. Entretiene y se me va a hacer de noche, y no quiero bajar de noche, ¿vale? Llevo luz, pero no, no quiero, porque se me va enredando la cosa. Entonces, os voy a decir el sitio del sal del diablo, y vosotros, cuando lo veáis, fliparéis, diréis... Un oh, tío guapo, guapo, vale la pena. Os va a quedar sin, sin verlo, ¿vale? Y si ¿sí lo habéis visto, el sal del diablo, yo diré exactamente... Dónde tenéis que bajaros para abajo, un poco así medio la montaña, os diré exactamente dónde. Estamos con ortigas compañeras. Compañeras ortigas. Bueno, la riera no trae demasiada agua. O sea que está, está... Mirad las ortigas, ¿eh? las tenemos al lado. Eh... No hay demasiado problema para pasar en principio. Este es el otro camino para el cornegre, ¿eh? que lo tenemos ahí atrás. Antes hemos ido por la derecha, ahora iremos por la izquierda Bueno, no iré, pero os enseño el camino Bueno, como veis Hay una piedrecita y tal, pero Según cómo te mojas, ¿eh? No, según cómo no, es que me mojo Es que me mojo No hay escapatoria, ¿eh? No hay escapatoria A ver, por las piedras aquellas No, porque voy a estar demasiado sucio Pues nada, meteremos el pie En el charco, como Como los teletubbies Meteremos el pie en el charco y ya está ¿Qué podemos hacer cuando, cuando tenemos muy jodida la cosa? Conformarnos con asegurar el pie y ponerlo donde nos caiga menos agua. Aquí nos cae poca, en esta, ¿ves? Vamos a intentarlo, ¿eh? Así, ponemos aquí el pie, ahí. Fijaros, movemos esta piedra un poco para que esta nos quede con un poco menos de profundidad. Ponemos el pie aquí. Pero es que vamos, es que está imposible. Está imposible, está imposible. ...está imposible, ya lo veo... ...hay que meter el pie allí... ...y mojarse y se acabó... ...no hay más escapatoria... ...intentaríamos hacer lo siguiente... ...ponernos ahí en equilibrio... ...pero qué ocurre... ...es que nos vamos a perder el equilibrio... ...no vamos a tener lo suficiente... ...luego allí... ...y de allí intentar... ...por aquella piedra luego caer allí... ...pero es demasiado... ...demasiado malo... ...así que nada... ...metemos el pie... ...nos mojamos... ...y nos conformamos... ...nos conformamos... ...y ya está, no hay más... ...vamos a intentar meter solo el pie derecho y no meter el pie izquierdo pie derecho al agua directo ¿eh? pie derecho al agua pie izquierdo seco ¿ves? al menos hemos salvado uno no hay más Que cuando las cosas se ponen mal se ponen mal, en una carrera rápido pues pasaríamos metiendo los dos pies y fuera pero hombre, si podemos ahorrarnos sobre todo en invierno, hay que ahorrárselo ahora no estamos en invierno, no hay peligro ¿vale? y ya está, pie en el charco pero hemos salvado uno. Eso es lo importante, salvar uno. Si salvas uno, hostia, pues ya has salvado mucho. Ya llevas la mitad de peso, la mitad de las tres. Bueno, este es el camino hacia Santa Fe, que es donde yo voy para las cimas. Veis más cimas y Algor Negre por aquí. Fijaros, hemos cruzado a la derecha. esta es el otro camino. Por aquí ya no me voy a meter más. Pero lo tenemos ahí mismo. Ahí ya casi se vería lo blanco, eh, del... ...de la cataratita, ¿vale? Y ya está, esa es la otra alternativa... ...ya hemos hecho bien la primera vez... ...con hacerlo sin cruzar la riera... ...para poder... ...para poder pasar... ...sin mojarnos, pero bueno... ...venga, corto... ...vamos a seguir para adelante... ...y ahora os enseñaré el sal del diabla ...la división, o sea, ahora cogeríamos... ...dirección Santa Fe... ...por arriba... ...por tuvo un poco en el camino... ¿Eh? un camino que va por aquí, subiendito y tal y ahora os iré indicando ahora ya prácticamente no hay pérdida, es seguir para arriba ¿eh? es... pero bueno, hay varios kilómetros ¿eh? hay varios kilómetros seguimos subiendo por este camino es como un sendero, ¿vale? seguir un poco lo natural del sendero ya, voy... ya lo veréis os voy guiando un poquito y llegaremos a una especie de tubo ¿vale? Contar que siempre es para arriba, si en algún momento empecéis a bajar, no es, siempre es para arriba, si veis que el camino empieza para abajo un poco seguido, no estáis llevando el camino correcto, así luego cuando veis estas piedras os acordaréis, De ahí, vale, vale, por ahí va el ángel. podéis llevaros el vídeo en el móvil e ir consultando aquí hay una especie de pequeña ruina bueno aquí está la ruina a la izquierda bueno, ¿ves? indicadores Santa Fe lo ¿ves? PRC211, para la izquierda seguir la indicación, para la izquierda aquí hay esta pequeña ruina y aquí hay otra poca así lo tenéis como referencia pero vamos a seguir siempre PRC, ¿no? PRC 211 era dirección Santa Fe que es para arriba si fuera dirección Gualba sería para abajo Viene un camino bonito Durete Inclinado Mira, ahora llegamos arriba Así veis a lo que me refiero Bueno, veis el tubo Creo que este está anulado. Pero bueno, ¿veis el tubo, no? Aquí está la llave de paso. ¿Eh? Tenemos que ir por aquí. Ahí hay una pequeña presa ahí arriba. Nosotros la dejamos a la derecha y giramos para la izquierda. ¿Ves? Luego para volver... ...Walba, Pelsuro, Gros. Por donde hemos subido. Y este es otro camino... ...a Serfigueras, Percol de Serfigueras, que es un sitio muy guapo... Para bajar la técnica de trae, muy bonita. Que está de como de los miles de años del agua haber hecho acequia en la piedra. Hacer, haber hecho la forma en la piedra muy majo. es figueres. Vale, pues venga. Ahora un poquito para arriba. ¿Ves qué bonito? Ahora llegamos a la presa. todo para que veáis cómo se llega eh, están los helechos aquí todo ha crecido vale, mira, ya estamos vale viene un tubo de arriba y hay una especie de pequeña pequeño generador eléctrico ¿vale? nosotros tenemos que tirar por ahí para arriba ¿eh? nuestro camino es hacer como una U ahí pero os voy a enseñar esto para que lo tengáis de referencia y lo veáis si os interesa cuando vengáis por aquí pues lo visitéis si queréis a esta caseta eh, qué bonito ahí dentro hay una turbina que genera electricidad ahí dentro vale ¿Eh? y esta es la misma riera de Hualva pero más para arriba es eh, una bajada de, muy guapa de agua. Eh, y esta es la pequeña presa. Y en principio ahora no veo que salga agua, no se la tienen parada. Pero por ahí baja un tubo de arriba no se ve de aquí, y mueve una turbina y va a salir agua aquí a la izquierda, por ahí. Pero ahora no veo movimiento, no sé es si que hay mucha agua y no se ve el agua moverse, pero parece que está quita. No sé es si que, que no está desviada. Otra manera de ir a sal del diablo es por aquí pero no lo conozco tan bien, pero en principio también se podría ir, que meterse por aquí y hacer un camino que hay por detrás pero yo veo por donde hago mi ruta normal para ir al Turo, que también está bien yo casi la aconsejo, la veo más sencilla que es por donde os decía el, el camino ese por ahí detrás, hombre, está más lioso. si no lo conoces está más lioso, está muy asombrado por aquí es más sencillo cualquier persona, para no perderos Aconsejaría por aquí. Ahora continuamos para arriba. Cuando bajáramos, nos encontraremos que para volver para casa, Hualva, ¿veis? Para que la derecha hay indicaciones de huelva para volver, para bajar. Indicaciones de Santa Fe para subir, para ir. No sé por qué, Isaac, pero me suena que por aquí vamos a Rocaplana, ¿verdad? <risa> creo, ¿eh? Creo que está la subida. La subida de Elisa, que vive aquí el que en el monseño, ¿vale? Es el que me enseñó el sal del diablo, ¿eh? hay que decirlo, me enseñó él. Pues nada, hemos venido de arriba. El camino, ¿veis? No tiene pérdida. Es un desvío a Roca Plana, creo que es. Pero nada, vosotros seguís para adelante, ¿vale? Hay que seguir... Ahora llevo casi dos kilómetros, ¿vale? Desde que dejé Gornegre. Es decir, habríamos acumulado desde Verdulea como un kilómetro y medio hasta Gornegre más dos kilómetros hasta el Sal del Diablo más. ¿Eh? La ruta ha sido en tres y medio de subida, más o menos para que os hagáis una idea. Son subidas un poco duras, pero bueno, se hacen y ya está, ¿vale? Vale, pues venga, que os voy a buscar las piedras que yo dejé de referencia para bajar a Sal del Diablo, que no bajaremos, ¿eh? Porque no tengo tiempo y sé que se me lía la cosa. y Ya me conozco al Mulsen, no quiero bajar de noche. Vale, ya estamos casi, estamos casi, ya os situáis más o menos. Otra referencia que podéis coger es esta tartera. ¿Veis? Seguimos para arriba Muy majo, hay como una especie de tartera Cortada por la mitad Las piedras ahí y las piedras aquí Ya estamos muy cerca del desvío A ver si lo veo A ver si me acuerdo También ayuda a que se oye el salto Ya lo tenemos casi, está cerca eh. Por ahí no, un poco más para adelante creo un poquito más para adelante a ver para pasar a para ver el sol del diablo para que os hagáis una idea tenéis que cruzar debajo de un tubo un tubo grande negro me parece que es tenéis que cruzar debajo o sea, tenéis que pasarlo por debajo. Pero agachando, os me refiero. Por aquí es, a ver. A ver. Todavía no. Por aquí. Es por aquí cerca, ¿eh? Dejé unas piedras, pero claro, ha pasado un año. aquí están las piedras y alguien ha ayudado a poner más piedras creo que no solo son las mías aquí tenemos las piedras por aquí se baja las piedras mirad el tubo ¿ves el tubo? fijaros ese tubo ahora lo tendremos que pasar por debajo, yo no lo voy a pasar porque yo voy a seguir por aquí pero si llegáis a ese tubo, y llegáis, es cosa que os habéis pasado, son 50 metros más abajo del tubo, ¿vale? El desvío, al sal del diablo, mira. Aquí, donde las piedras, situáis la tartera ahí mismo, por aquí se baja, sigues este caminito, ¿Vale? A ver que esto está medio cortado. ¿eh? Ah, aquí hay uno más cerrado, hay que ir por el de abajo. Por el de abajo. Venga, va, voy a ver si lo hago. Va, si total, perdió al río, ya se va a hacer de noche. A ver si lo pillo el camino. Yo vengo aquí de año en año. Vale, creo que es por aquí. Acordaros de ese tubo que os he dicho. Tendremos que pasarlo debajo. Ese tubo se tira para abajo, se inclina para abajo a la montaña, ¿vale? Y nosotros tenemos que pasar justo debajo. Pero a ver si estoy en el camino adecuado, ¿eh? Me parece que no. Sí, sí, bueno, más o menos, sí. ¿Veis? Mira. El tubo va por ahí. ¿Yup? ¿Vale? Lo que pasa es que esto es un camino malo. Es un camino malo, pero bueno. Y voy con una mano. ¿Veis el tubo? Ostia, está súper sucio todo, ¿eh? Por aquí no, por aquí te matas. ¡Ah! Oh, no me por aquí. ¡Uh! Está jodido, ¿eh? Bueno, da igual. Lo voy a dejar aquí a ver, quiero enseñaroslo pero tampoco quiero complicarme demasiado la vida hoy eso es el salto como veis, a ver, es un camino que no es para para gente que, me, que ande un poco bien, vale, ya veis la idea ¿no? para gente que ande un poco bien vale hay que seguir por aquí Ahora ya está un poco más limpio No sé si es que he cogido un atajo Y he cogido el camino mal, pero bueno Vale, mira, aquí tenemos el tubo, ¿veis? Entonces tenemos que pasar Al lado del tubo Mira, os lo voy a dejar aquí así Lo tenéis en el aire Ya otro día bajáis, bajáis por aquí Y se pasa justo ahí debajo del tubo A esos dos tubos, ¿vale? Y os situaréis por ahí detrás Y ahí tenéis como una especie de poza Y ese es el salto Ahí se ve más o menos, veis, súper guapo Desde arriba hasta abajo ¿Vale? Sal del diablo, ¿vale? Me voy que no me da tiempo Ahí queda, mira, hemos andado Al separado 1025. 25, mira eh, dos 2 kilómetros, 2 kilómetros, 2 kilómetros 100, 2 kilómetros, 200 metros Después de Gor Negre Tenéis que andar eso, unos 2 kilómetros Y bajaros para acá, pero ya veis que el camino Está está dificilillo. Pero es uno de los saltos ocultos Bonitos, a mí me lo enseñó el Isaac y es guapísimo. Además, cuando te pones ahí, te salta el agua. Súper fresco en verano. Está muy bien, ¿vale? Sal del diabla. Hasta luego.